See? <laughs> Sí, sí, Tal como lo leíste en el título de este Nuestro primer video Decidimos hablar de los cazadores de virus Y por qué no Si sí hay cazadores de fantasmas Cazadores de vampiros Incluso cazadores de mitos Y es que mientras tú vas tranquilo por la vida Haciendo tus cosas Hay personas que se toman en serio esta profesión Que no es tan moderna Pero tampoco muy conocida Y aunque Hollywood los mencione un poquito Los científicos reales No firman muchos autógrafos Pero aquí sí les daremos todo el reconocimiento Que ellos merecen Así que prepárate Ponte cómodo y abrocha tu capa negra porque esto empieza en 3, 2, 1... historia. En 1893, el doctor alemán Bernard Notch era un médico de la marina que acababa de mudarse a Hamburgo, ciudad que estaba en plena epidemia de cólera, así que recibió el cargo de doctor del puerto, bajo las órdenes de aislar a los marinos enfermos del resto de la población sana. Pero hizo más que eso, logró diagnosticar 265 casos de malaria, 88 casos de tifoidea y 25 casos de distea. Y sí, no parece la gran cosa, pero tomemos en cuenta que hace más de un siglo no era tan fácil lograr diagnósticos concluyentes. Este logro fue tan importante que el senado local contribuyó a que Notch y su equipo de científicos inauguraran en 1900 el Instituto de Enfermedades Navieras y Tropicales, que se encargarían ya no solo de realizar diagnósticos, sino también de estudiar estas enfermedades y crear vacunas, tratamientos y curas. Esto convirtió a Alemania en el segundo país con un instituto para el diagnóstico de enfermedades. El primero se encontraba en Reino Unido, pero créanme, es mejor esta historia. En 1905, el instituto creó la tinción de Giemsa, que es un examen para detectar células huésped. En 1916, identifican el agente causante de la tifoidea epidémica y el agente causante de la fiebre de las trincheras. En 1926, mejoran significativamente los tratamientos para la malaria. Eran los mejores cazadores de virus E iba muy bien hasta que en 1939 A este, este señor Se le ocurrió invadir Polonia Y comenzar la segunda guerra mundial Y si bien en el año 1914 Alemania también fue protagonista Del inicio de la primera guerra mundial Fue debido a Hitler Que científicos inescrupulosos Usaron el instituto para experimentos Con enfermos mentales de Langeron Y luego con prisioneros de los campos de concentración Y en el año 1945 Cuando terminó la guerra Científicos ética y moralmente mejor preparados retomaron funciones. Y tras el fallecimiento ese mismo año de su fundador y primer cazador de virus, sus instalaciones serían rebautizadas como hoy en día se conoce: el Instituto Bernard Notch, lugar donde más de 400 científicos de todo el mundo, con diferentes profesiones que apuesto que no conocías, como medicina molecular o microbiología médica, se dedican a cazar y exterminar uno de los enemigos más pequeños y mortales que el humano haya conocido. Estos cazadores de virus han desarrollado incluso tratamientos efectivos contra el VIH y han creado protocolos en caso de pandemias mundiales que han sido puestos a prueba de forma exitosa por la Organización Mundial de la Salud. Tal vez no lo sabías, pero hemos logrado contener diferentes pandemias como el SARS, el ébola o el dengue gracias a ellos. Pero una vez que ganan las batallas eso no se queda así. ¿Recuerdan aquella peli Guerra Mundial Z? Donde el super Brad Pitt queda atrapado en un congelador lleno de enfermedades archivadas? Pues así, pero mejor, son los archivos de enfermedades que albergan las instalaciones del departamento de virología. Y es que todo el complejo haría babear a cualquier guionista de Hollywood. Estos archiveros de enfermedades se encuentran custodiados por guardias y están blindados contra ataques e ingresos de terroristas. Y te preguntarás, ¿por qué tener archivadas estas enfermedades? ¿Es seguro? ¿No podríamos simplemente votarlas para siempre? Pues... No es tan simple esos cultivos se utilizan para estudios de nuevos posibles brotes y nuevas posibles curas así que tranquilos nuestra salud está en buenas manos tú sigues relajado viendo vídeos de youtube pero no te olvides de volver si ¿sí? para eso suscríbete y dale duro a esa campanita que así te avisaremos cuando subamos otro vídeo y si te gustó este regálanos un like y compártelo de este y otros temas curiosos estaremos subiendo imágenes en nuestras redes casi a día. Tal vez a diario, quién lo sabe. Así que, ¿qué esperas para seguirnos? Los links están acá abajo en la descripción. Y si hay algún tema que quisieras oírnos mencionar, déjalo en los comentarios. Te mencionaremos en el video si escogemos el tema que sugeriste. Eso ha sido todo por hoy, mis queridos capas negras. Nos vemos en el siguiente. Adiós.